Y acá ya tengo la hoja 4 dentro de la cual voy a trabajar. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo no quiero trabajar desde cero, sino que quiero eh, trabajar desde una imagen distinta. Bueno, listo. Entonces voy a agarrar una imagen. A ver... Eh. ¿Qué es eso? Este paisaje. Fíjense que yo me fui a una carpeta, una carpeta determinada, puedo elegir cualquier otra, y a medida que voy haciendo clic, en la máquina está lenta, pero me va mostrando una miniatura de la imagen acá, para saber que estoy eligiendo el archivo eh, correcto. ¿sí? Voy a elegir el paisaje. Le doy a abrir. Y acá tengo el paisaje, ¿sí? Para poder trabajar. ¿Quiero abrir otro archivo? ¿Se pueden abrir más de un archivo? Se pueden abrir varios archivos, este, a ver, voy a abrir, ¿dónde está? Bueno, este, por ejemplo. Ahí está. Y una cosa que quiero que noten es que ustedes dirán, ¿y dónde están los, los otros archivos que abriste? Fíjense que acá arriba, ¿vieron cómo en los navegadores que uno puede abrir abriendo pestañitas con distintas páginas? Bueno, acá tengo la hoja 4 que había abierto en un principio, el paisaje que había abierto después y esta de las herramientas que había abierto después. Todas las pestañas, cuando les hago clic, tienen una X al costado. ¿Para qué? Por si quiero cerrarlo. Si no, también podemos interactuar. Acá yo cerré la 4 y tengo la hoja, la, el paisaje y las herramientas. Ahora, ¿cómo hago para grabar? Para grabar en GIMP. Bueno... GIMP tiene, como todos los otros programas de diseño gráfico, un formato propietario, ¿sí? un formato original que sirve para ese programa. En este caso es XCF. ¿sí? Eh, recordemos muy rápidamente para qué, qué sirve eso. Quiere decir que si yo eh, hago algún trabajo en XCF y le agrego filtros, le borroneo algo, le pongo una capa o lo que sea, y lo grabo con el formato origi original de GIMP XCF, después cuando lo vuelvo a abrir, puedo seguir teniendo los filtros, las capas, lo borroneo, y lo puedo seguir trabajando y modificando. Si yo lo grabo como un formato JPG o un formato común, ¿sí? PNG, lo que sea, eh, todas esas capas y detalles se pierden. Quiero decir va a quedar como el resultado final. Si yo después le quiero, quiero seguir trabajando con, con capas o con unas correcciones que les hice, bueno, tengo que empezar desde lo que ya hice en adelante. No sé si se entiende. No puedo, eh, no puedo este, eh, decir, ah, bueno, le voy a sacar esta capa que le había hecho la otra vez. No, porque ya quedó como pegada a la imagen de, en un formato corriente. ¿sí? Esto nos va a pasar con todos los trabajos de todos los eh, programas de diseño gráfico. ¿sí? Eh, el Photoshop graba en un formato determinado que se llama PSD. Vamos a ver que si nosotros ese archivo lo abrimos con, un con algún programa Photoshop. Tiene todas las, las, las características y las herramientas incluidas dentro de ese archivo. Si ese archivo después de Photoshop lo paso a PNG, por ejemplo, y después lo quiero abrir de vuelta con el Photoshop, me va a pasar lo mismo. Voy a ver que está todo pegadito. Que tengo que tratarlo como una sola imagen, con una sola capita, y empezar a trabajar desde ahí todo lo demás. No puedo volver para atrás con todas las otras cosas que yo le estuve haciendo al archivo. ¿Sí? Entonces, para guardar, en, en, en GIMP vamos al menú de archivo, le doy guardar y me va a guardar en el formato que esté, ¿sí? sin ningún problema. Creo que ya, ya se acuerdan, porque lo habrán visto en alguna, otro, en alguna otra parte del curso de computación o, o este mismo curso. Tenemos la opción de guardar y guardar como. Si queremos que se guarde y se pise lo anterior... Bueno, listo, le damos guardar. Si queremos guardar una copia y que lo anterior quede también como un archivo distinto, le vamos a dar guardar como. Guardar como nos permite guardarlo con otro nombre o en otro lugar o con otras características. ¿sí? Y el original sobre el que estábamos trabajando se conserva. ¿sí? Entonces, estos son para guardar. Ahora, si nosotros lo queremos convertir a un formato, por ejemplo, JPG, tenemos la opción de exportar como. Exportar como, se nos abre esta ventanita, ¿sí? Y ven que figura acá el paisaje JPG, y acá donde dice selecciona el tipo de archivo por extensión, tiene un signo más, hago clic acá, y voy a ver que tengo montón de formatos distintos de imagen, varios de los cuales ya casi no se usan, por ejemplo el, el BMP, ¿sí? pero tenemos, este, están los formatos de iconos de, de Windows, incluso podemos crear una, eh, guardarlo como una animación, eh, podemos guardarlo como... Eh, un archivo de HTML, o sea una página web, podemos guardarlo como un archivo de Photoshop, como un archivo de, de JPG, de PNG, de la, el viejo formato TGA o Targa, eh, TIF, eh, un formato nuevo que está apareciendo ahora que se llama WebP, que son imágenes... Que, que pesa mucho menos y que se usa principalmente en las páginas web. Eh, sí, eh, Hay de todo. Incluso está el formato PDF. sí, Por si queremos grabarlo como un archivo PDF. Bueno, simplemente le damos exportar. Al botoncito exportar. ¿tá? Nos va a hacer algunas preguntas. En general... Eh, hasta que estemos más cancheros, no conviene tocar ninguna cosa acá. Le damos a exportar. Simplemente lo dejamos con las opciones que nos propone. Le damos a exportar. Y ya lo grabó. ¿Sí? Ahora está en un archivo PDF. ¿Está? Bueno, por ahora creo que el video se hizo bastante largo, así que voy a seguir en, en otros videos. Pero. Eh, ah, con este ya nos pondríamos al día Todo lo que estuvimos viendo de clase Con el GIMP. En el próximo video Ya vamos a ver Muchas más cosas <ríe> Chao, hasta luego Y que sigan bien ustedes y los seres queridos Con esto de la pandemia